Vamos a ver en esta unidad las copias de seguridad, la exportación de carpetas, mi lista, el área compartida, los tutoriales y la ayuda. Cada una de estas funcionalidades está debajo de una determinada pestaña, como referencias, ver o herramientas. Vamos a irlo viendo poco a poco. Para la copia de seguridad podemos determinar si queremos por ejemplo que se nos añadan adjuntos o no desde para compartir exportar una carpeta lo, lo hacemos desde organizar y compartir carpetas y le da, diríamos exportar la carpeta en mi lista es una carpeta temporal que dura lo que dure la sesión y me serviría para organizar el trabajo y exportar las referencias ya claramente antes de trabajar con ellas, antes de importarlas a la carpeta definitiva. El área compartida de Redwall es en, en realidad lo que nos hace es crearnos un enlace que podemos pode, para toda la comunidad de usuarios y lo que podremos hacer es esa carpeta que está bajo el enlace exportarla a nuestro Red Word propio tenemos también la, eh, la ayuda con distintos vídeos de las distintas funcionalidades que nos presenta Red Word, pero en realidad en internet hay muchos tutoriales realizados por la comunidad de usuarios podemos tenemos una red móvil para tener nuestro red Word en un dispositivo móvil en un teléfono podemos pedirle a RedWord desde contáctenos por ejemplo un nuevo estilo de cita o un nuevo sitio Z3950, un catálogo, una base de datos que la incorpore. Y vamos a ver todo esto. Vamos a ver el área compartida de Redboard, la tenemos aquí. La posibilidad de exportar la tenemos aquí. La, la, la copia de seguridad y la restauración de la copia de seguridad está aquí. podemos indicarle qué opciones queremos sí o no para la, para, la, para la exportación y tendríamos que entrar aquí al revés para restaurar una copia de seguridad que es en realidad de toda la colección de toda la base de datos si queremos exportar una determinada carpeta botón desde aquí organizar y compartir carpetas por ejemplo o desde aquí botón derecho del ratón Y al final exportar. La carpeta mi lista la tenemos aquí. La carpeta temporal. Y ahora podríamos poner la interfaz en un idioma diferente. Personalizar. para que en la interfaz nos aparezcan, por ejemplo, más o menos referencias por página, o para tener a la vista las opciones de formato bibliográfico de, de una serie de, de formatos. Esto sería, aquí lo encontraríamos, vamos a ver, una lista de línea cita, vista uniforme o de estos formatos bibliográficos. Lo que haríamos sería modificar esto. Bueno, desde contáctenos, pues se les escribe un correo electrónico a RedWord, pero desde aquí desde la ayuda podemos solicitar un filtro de importación, un formato bibliográfico o un catálogo, desde aquí. Desde tutorial nos aparecen... Eh, los, una serie de vídeos cortos de las distintas funcionalidades, y aquí tenemos Red Móvil para abrir Red Word en un dispositivo y pinchar aquí para bajarnos la aplicación de Red Móvil, que es algo más limitada, pero podemos tener las, la, las referencias y trabajar en un, en un teléfono. Bueno, pues con esto acabamos la unidad. Gracias.